Saludos, soy Israel Banger En esta hora les traigo un nuevo contenido Ya acerca de eh, la forma fácil y sencilla Para ingresar a DataCredito Para conocer nuestra situación crediticia Entonces yo lo único que hago es irme a Google Aquí escribo DataCredito Y doy el clic en esta primera opción Pero ustedes no tienen que hacer todo ello Simplemente van a dar clic en el link Que les doy en la descripción del tutorial Y nos va, va a dirigir exactamente aquí entonces cuando estén aquí simplemente vamos a dar clic en iniciar sesión y aquí yo siempre cojo cédula de ciudadanía eh, y aquí en documento voy a escribir un número de eh, cédula 1077452868 y doy clic en continuar, este no es mi número de cédula pero como yo no me sé la contraseña, supongamos que ustedes no se saben la contraseña Por lo que es primera vez que ingresan o algo semejante, no sé Van a dar clic en Olvidaste tu contraseña Aquí les va a mostrar un correo El correo que corresponda el correo que corresponde a, esa cédula, a esa cédula que yo ingresé es este Entonces ustedes, pues, es obvio que al ver la inicial del correo Van a saber si te llama José te va a salir la inicial asís conforme tengas escrito tu correo Entonces tú vas a dar clic en continuar y te van a mandar un, un pin para que restaures tu contraseña Pero en el caso mío, como yo me sé eh, mi cédula Como yo me sé mi cédula, simplemente voy a dar clic en ingresar Pero como este no corresponde al número de cédula que he puesto Entonces tampoco va a funcionar, voy a darle más atrás y voy a darle atrás atrás atrás y voy a darle clic en iniciar sesión y verán que conmigo si sí va a funcionar voy a dar clic en continuar voy a poner mi contraseña las cual no se la puedo revelar y voy a darle clic en ingresar y cuando ingrese van a ver este es mi data crédito este, este es mi historial estoy mostrándoles en tiempo real eh, eh, Aquí tengo las cuentas abiertas y cuentas cerradas. Las cuentas cerradas yo los tengo todo en positivo, listo. Pero tengo un problema acá en cuentas abiertas que el Banco de Bogotá me reportó por un error de, de atención, por lo que solo atendía un usuario y en mucho tiempo traté de pagar la cuota y no pude. Pero si tenemos más de tres meses te reportan. Entonces acá en cuentas abiertas tengo como negativo el Banco de Bogotá, pero yo ya la pagué. Pero esto se, se, se va a actualizar, creo que los 5 de cada mes y te borran esa, esa, esa opción negativa Pero durante el tiempo que tardaste en pagar, pero como yo trabajo no puedo pagar No puedo estar todo el tiempo metido en el banco ya que tengo que ir a trabajar Entonces la cuestión es que se pagó y expliqué la condición Pero no importa, eh, no pudieron solucionar el problema y por ello me retiré de ese banco Además de unas cuotas súper altas, les, eh, te reportan aún eh, por error del mismo sistema que manejan ellos acá en el Choco. Entonces, me reportaron, pero yo ya pagué. O sea que esto se va a actualizar en cualquier momento y va a salir positivo. Listo. Lo otro que les quiero decir es que eh, estos son mis datos. Yo no tengo mucho un buen historial crediticio porque yo nunca he hecho préstamo nada de ellos. Simplemente he trabajado normal y, y todo a eh, lo, lo normal no he tenido necesidad de hacer préstamo, de solicitar crédito, perdón. No. Y eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Eh, en la descripción del video les dejo la página para que ingresen directamente. Ok, chao chao.